Una vez más, los medios de comunicación occidental siguen omitiendo noticias internacionales de relevancia, que pueden tener consecuencias en el equilibrio internacional. A Voltaire se hace eco de la polémica que está tomando gran fuerza en Estados Unidos sobre la falsedad de la partida de nacimiento de Obama publicada por la Casa Blanca en su website. Esta polémica nace hace varios años atrás, cuando Donald Trump destapó en una investigación que Obama no ha nacido en territorio americano, tal como dice la Constitución, para ser presidente de Estados Unidos, sino en Kenia. En un discurso en la CNN, Obama se defiende de la polémica, argumentando que no tiene tiempo para dedicarse a estas tonterías. Pero por otra parte, hay grupos que afirman que la supuesta falsedad pues, constituye la existencia o no de una base para seguir en el poder. Oficialmente, el presidente nació en Estados Unidos en las Islas Hawaii, territorio americano, pero varios elementos indican y demuestran y aprueban que él es en realidad un ciudadano británico de Kenia. En este último caso él no hubiese podido ser seleccionado para la presidencia de Estados Unidos. Varias denuncias judiciales han sido realizadas principalmente por el abogado Phil Berg para obligarlo a presentar su partido de nacimiento. Todo ha sido en vano. El incriminado ha preferido no enviar nada, ni a nadie, a los tribunales para ser defendido de dichas acusaciones, y ha preferido pagar una multa y publicar la partida de nacimiento en el website de la Casa Blanca. El mismo día, un ciudadano norteamericano, Albert Reschau, colgó en YouTube un vídeo mostrando que el documento es falso. Si el PDF es abierto con el programa Adobe Illustrator, se puede descubrir que ha sido falsificado y modificado. Ello deja tras sí una enorme polémica que añade un motivo más para hacer pensar el motivo por el que el gobierno americano ha condicionado las zonas de refugio en Estados Unidos para las catástrofes en zonas de campos de refugiados. Análisis para la semana del 11 al 15 de junio del 2012, vemos el Dow Jones inmerso en una onda 3 en gráficos diarios e intentando cerrar una onda 4 en los entornos del 12.580-12.736, con entrada en sobreventa, gap y divergencia al alza, todo ello formando en tan solo una semana y desde que la convulsión por el rescate de la zona euro en la que España ha sido la actriz principal de la obra y no por ello va a acabar la misma, sino que dará paso a un segundo acto aún más dramático. Este año presidencial americano, previo a las elecciones, es tradición que los mercados corrijan, como ya apunta el Dow Jones, al verse las caras en la zona del 10.500 tras una breve subida en la que está inmersa en estos momentos y no para de advertir con la divergencia reversal negativa nuevas caídas. El gráfico de 30 minutos se observa a simple vista que el diferencial respecto al cierre europeo de, es de 50 puntos y que deberá descontar en los primeros minutos de la apertura en el viaje continental, pero que ya está marcando señales de rojo semáforo con la entrada en sobrecompra y la divergencia a la baja, estando además en una onda 5 confirmada desde que superó la 3 en el 12.479 y cerrando en el 12.493 así que hay que prepararse para, pre para abrir cortos aprovechando cualquier figura o indicación adicional tras la apertura. El DAX diario llega al 61,8% dentro de una formación de onda 3 de un solo golpe generando un envolvente. En el extremo inferior se observa un Hammer y el siguiente un Higman, en medio de una tendencia a la baja que aún no ha cruzado. Descontada la envolvente, debe prepararse para correcciones técnicas. En 30 minutos, está próximo a la sobrecompra, formando el cuerpo de una onda 5 sin confirmar, en la que se espera que aún intente superar los máximos anteriores de la onda 3 para confirmarlo, es decir, al 6.235, punto que al llegar, si se mantiene la estructura actual, llegaría con poca fuerza. Pero si corrige, se armaría de energía para llegar con mayor holgura. Aquí sería conveniente poner unas brackets en la zona 6152 por debajo y 6179 por encima, con objetivos prefijados de 30 puntos y dejar las entradas como zonas de cobertura. El IBEX en gráfico semanal solo indica que hace pullback a la zona de resistencia 6702 con entrada en la zona de sobreventa y sin divergencia, pero nada más. La navegación a espacios temporales inferiores es obligatorio para ver el detalle del diario, en el que se observa una divergencia en la zona 7093, y cuyo segundo mínimo marca el inicio de la simetría de un suelo redondeado que veremos en 30 minutos con cabeza en la zona 5893 y que marca el inicio de un microciclo situándole en estos momentos en el final de la onda 5. La resistencia de, del 6500 está situada a 50 puntos desde el cierre del viernes, casi lo justo que debe descontar el diferencial del Dow Jones. Puede ser conveniente esperarle en esos entornos eh, ya colocados en sobrecompra el lunes en la apertura y observar que tenga la intención de cerrar el gap y divergencia. Habría que usar la combinación del Helio Tiger y el Oscillator en el Advanced Get para confirmar el final del ciclo y el inicio del giro. Es por ello que se espera una subida y por tanto largos hasta la cifra indicada, pero que en el 6500 puede ser una cifra en la que se puede poner cortos, aunque sería recomendable Observar la figura que realiza en ese techo para buscar el punto de aceleración para abrir cortos. Eurodólar, también inmerso en una onda 5 con proyección al 1.50. Comentamos hace una semana la repetición de lo que venimos anunciando hace varios años desde la posibilidad de estar a la par ambas monedas para introducir en el mercado mundial la moneda única cuyo límite está fijado para diciembre del 2012, justo cuando la FED se le acaba el contrato del siglo con el gobierno americano. En 30 minutos, la onda 5 está pendiente de formarse, pero para ello el instrumento no debe subir por encima del 1.2548, lo que produciría un solape con la, onda, con la onda 1, habría solape de la onda 1.4. La 5 se proyecta al 1.2339, y es la zona 1.2437 donde habría que colocar posiciones cortas en estos momentos, ni antes ni después, con la estructura formada. Esto se puede modificar si hace en el transcurso una nueva formación pictórica, observando además las dos divergencias, una a la baja y otra a la alza, la alza positiva. Tiene fuerza la primera, a la que apoya el ciclo, por tanto, priman cortos en los puntos indicados. El oro, sin dar por finalizado su ciclo bajista, vive momentos de rebote dentro de la tendencia y le sitúa en la zona 1593 y que el hammer le influye que vuelva de nuevo a rebotar a pesar de haber formado una onda 4. Tal como está el gráfico, hay que buscar entradas en el gráfico de 30 minutos. En él se encuentra también en un ciclo a la baja, con entrada en sobrecompra una 4 que ha cerrado y una 5 que le sitúa debajo del 1550, para que forme la 5, oficialmente tiene como objetivo el 1520, aquí la divergencia reversa negativa, el ciclo de onda 5 y la entrada en sobrecompra, le dan pistas para que nos pongamos en cortos en la zona del 1585. Con todo lo que está sucediendo, los mercados hablan dentro de un vagón del tren al que han rebajado a segunda clase, a la que los invitados extranjeros han preferido migrar al de primera. Y aquí se quedan los peluqueros, limpiabotas y fontaneros para seguir manejando los hilos tejidos de tiempos atrás. Eso sí, a partir de ahora, con la supervisión de los reguladores europeos.